Aunque la temporada de exterior se produce durante el periodo de primavera-verano, también es posible cultivar aún con el descenso de temperaturas, siempre y cuando vivamos en una zona donde las temperaturas no registren mínimas demasiado bajas. Por ello hoy queremos daros algunos consejos para todos aquellos cultivadores que os atreváis a cultivar en invierno. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La siguiente pregunta nos la envía Araña desde Alicante. Araña nos pregunta ¿Cómo puedo aportarle luz extra a mi cultivo de exterior? Hola Araña, Aportarle luz a tu cultivo de exterior en invierno hará que tus plantas no se queden enanas y crezcan alrededor de 20 centímetros más, con lo que conseguirás unos cogollos más grandes. Desde la germinación, para evitar que florezca, tenemos que alargar artificialmente la duración de los días hasta las 14-16 horas. Como en invierno anochece a las 5 o las 6 de la tarde, hay que engañar las plantas iluminándolas desde el atardecer hasta la medianoche. La idea es que el cannabis no tenga el periodo de 12 horas de oscuridad que produce y desencadena la floración hasta que no sea lo suficientemente grande como para dar una buena cosecha. Para ello bastará con una luz fluorescente o de bajo consumo de 15 vatios por cada metro cuadrado de cultivo, unas 3 o 4 horas más desde la caída del sol a lo largo de 4 a 6 semanas. Este tipo de luces poseen una cantidad de luz suficiente para evitar que la planta florezca pero no para que crezca y se desarrolle. Este sistema funcionará siempre que contemos con un espacio, balcón, terraza o jardín bien soleado. De esta forma, el sol es el que se ocupará del crecimiento de la planta y la luz artificial tan solo de que no empiece la floración. Si no tenemos acceso a un lugar donde les dé el sol de forma directa, las plantas necesitarán mucha más potencia de luz artificial. Si no les añades esta luz artificial, la planta comenzará a florecer tan pronto como su tamaño se lo permita, siempre que tenga pocas horas de luz, dando lugar a plantas raquíticas y muy pequeñas, que aunque crezcan, no tendrán la fuerza suficiente como para producir cogollos. Por ello lo importante es que consigamos que la planta tenga 16-18 horas de luz diarias, con varias horas de sol directo y pueda seguir creciendo sin empezar a florecer.